El día de hoy juegos raros creados para gente estúpida que los halle como yo XD. Como ven este juego es de pasar uno obstáculos y si le doy saltar esta mierda pasa. ¿Cómo? ¿Cómo? Va de nuevo. Bueno, gente, ahora una nostalgia para el canal XD. Fue hace dos meses que subí Tiburón Sirena, ahora la segunda parte. <risa> Ahora sí, gente, quiero que dejes tu licazo y, y que el video dure unos memes XD. Cuando me preguntan si ya dejé el Free Fire automáticamente yo. Se ha arrepentido de la decisión. No, no, absoluto, no al contrario, le estoy echando más ganas. Ahorita que estoy chavo todavía. Sí, <risa> <risa> al fin, después de un largo día podré jugar Free Fire. A ver dónde está, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde está mi Free Fire? Jeff, ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga acá ahorita mismo. Estoy en Ven, puta madre. ¿Qué pasa, Clarence? Cálmate. Chiqui, ¿quién borró Free Fire de mi celular? Ja, tómala, puto. Caíste, Clarence. Eso te pasa por ser un ratón. ¿Qué dijiste, puto? Eres un ratón. Oh, Clarence, ¿qué te pasa? Jeff eliminó mi Free Fire. Oh, lo siento mucho. Eso te pasa por jugar esa mierda de Free Fire en vez de jugar Fortnite. ¿Qué dijiste, puto calvo? No, Clarence, espera. Bueno este es de Zenosama XD.